bueno, que, que siempre salen detalles cuando, cuando uh, sale una nueva técnica o una nueva idea. Entonces, realmente es necesario explorar estas ideas y explorarlas así con, con ojo crítico. Entonces, un, un punto importante y, y medio salió durante la plática que dio este Andrés, es que no hay una receta, ya para algunas cosas como lo o cosas así, por experiencia les podemos dar recomendaciones fuertes, pero para cosas así nuevas, yo creo que ni nosotros ni nadie tiene suficiente de experiencia para decir haz esto porque es lo mejor, ok, entonces Vamos a ir explorando hasta aquí mismo vamos a hacer unas exploraciones para ver qué aprendemos. Bueno nomás quería darles algo de ejemplos de selección de modelo ok uh, es decir ejemplos trabajados pero hablas de selección de modelo y obviamente piensas ¿Piensas en el ¿Verdad? Y observa la foto. Y no sé si ustedes oyeron que a Michelle Obama la criticaron mucho por ese vestido. Que a mi ojo está elegante y bonito. Y la otra, no la critican nada. Bueno. No importa. A un par de ustedes les prometí mostrarles archivos de Lambda. Okay. y pues Luis produjo esto, pero está en cada salida de, de Matzán, en, en la carpeta de, de salidas, tienen este archivo y lo pueden ver, y francamente, honestamente, no lo había hecho hasta hoy, entonces gracias Luis, pero está interesante porque aquí veis, este primer valor es el lambda, entonces, lo que estás viendo aquí es que vio 1, 11, 12, 14, 15, 17, 2 a 6 no participan en este modelo. ¿Ok? Otra cosa que pueden ver es que aunque vio 14 no participa solito, su valor al cuadrado sí. ¿Sí? Entonces, pues total es manera interesante de, de ver qué está alimentando lo del número de parámetros que está viendo uh, el AIC. Okay? Entonces, todos estos no se cuentan entre los parámetros. Esto sí. ¿Sí? Solo para que lo hayan visto y, y, y tenga un poco más de de realidad para ustedes. Otro artículo que pueden ver respecto a esto de selección de modelos es esto de otro del, del grupo de, de Rob Anderson. Y se lo quería mostrar simplemente porque pues tiene uh, un ejemplo trabajado y nomás quería mostrarles un detalle de eso. Esto les muestra lo de Regularization Multiplier. Esto es un valor alto, está en 6, 2, 1 y punto .25. Y pueden ver que este modelo es muy general y este modelo es súper detallado ¿Cuál es mejor? No sabemos. Depende de la evaluación y depende de... ¿cuántos parámetros más requiere para hacer esto que esto? Okay. ahora, ¿qué hace lo de regularization multiplier? Okay. quería hacer un dibujo, es una, una versión simple de lo que hace pero tal vez les ayuda si tuvieras una dimensión, una dimensión del medio ambiente Acuérdense que la distribución de entropía máxima es uniformemente baja y baja, ¿Sí? Entonces sería así, es uno entre el número de píxeles, entonces tiene que estar bajo. Y esa es la distribución de entropía máxima a menos de que tengas datos de presencia que dicen que aquí la probabilidad es mayor Bueno, aquí tengo dos datos Para darles la versión súper simple Cuando Regularization multiplier está bajo Tira una superficie así Y cuando está mediano es más así y cuando está alto, es así, ok. Es decir, es, qué tanto se pega a la información que tiene y qué tanto promedia y, y, y como interpola, ok. Entonces eso es una vista simple, pero uh, creo que tiene, tiene coherencia en, en lo que realmente está haciendo ese parámetro. Y lo pueden ver aquí. ¿Sí? Bueno. Y en este artículo que les mencioné, dan más de los, los mismos estadísticas. Uh, algo que es una métrica útil. Es esto de la diferencia entre el AUC de calibración y el AUC de evaluación. Es decir, el modelo se ajusta bien a los datos en que se calibró y si es un modelo general también da bien con los datos independientes de evaluación, pero ya que sean independientes normalmente ese AUC o cualquier métrica de rendimiento baja con los datos independientes. Y esa diferencia es una medida de sobreajuste. Okay. Y eso es una cosa muy general. Lo mismo las regresiones que Andrés les mostró. Eso que la curva estaba perfectamente ajustado a los puntos, tiene cero error de calibración, pero aumenta el error bastante cuando los retas con datos independientes ok bueno el ejemplo que quería mostrarles es trabajo desde Joaquín Ramírez que es visitante, bueno ya soy su coasesor pero está visitando a mi laboratorio este año y él trabaja con productividad de aguacate en Colombia y pues ahí está Colombia, la mitad del país es tierra baja, la otra mitad es, es montaña y valle. Y él tenía datos pues, de casi todos los lotes de producción de aguacate. Y pueden ver que están en las sierras y están en ciertos vertientes de las sierras. Pero lo único que quiero que vean ahorita es que lo que vimos en...